Eh, yo tengo cuatro muchachos con un hombre, entonces el hombre él estuvo preso por muerte. Eh, duró seis años preso, eh, lo soltaron con una libertad condicional porque el papá mío los, se hizo garante a soltarlo a él, pero la magistrada le quitó de beber, de andar en la calle bebiendo con armas de fuego y, y él todavía bebe mucho. Usa armas de fuego y lo que quiere es estarme me maltratando. Yo en mi casa tengo orden de alejamiento, tengo orden de arresto, tengo cita, tengo de todo para él. Y él no se quiere salir de mi casa porque lo que quiere es tenerme presionado, sugestionar y quiere hacer conmigo lo que él quiera. ¿Cómo se llama él? Él se llama Basilio Polanco. Tengamos cuatro hijos. La policía anoche estuvo en mi casa con la ambulancia, lo curaron y todo. Yo desde anoche ando huyendo porque no puedo llegar a mi casa, porque él hoy hoy oh, oh, no ha salido de la casa esperando a que yo llegue. Yo no voy a ser una víctima de la que han sido porque han matado muchas mujeres y yo no voy a ser una de esas. ¿Te siente amenazada? Yo me siento amenazada por él. Son 25 años que llevo con él, tengamos cuatro muchachos y vivo en una situación que yo quiero que me ayuden porque no quiero esperar la muerte con ese hombre. Eh, ya los hijos míos están grandes y, y, y es mala hay que chivo porque él da pocas cosas lo que él da es para él comérselo porque vean, el sábado lo que me dio fue entre 190 pesos el sábado y hoy el lunes. O sea que yo paso pila de trabajo con él, paso hambre, paso necesidad y paso de todo en mi casa con Entonces, él. ¿Eso tiene una orden de alejamiento? Yo tengo orden de alejamiento allí en mi casa. Tengo pila de papeles guardado y no se me quiere ir de allá, lo que quiere estarme haciendo la vida imposible. qué llamado tú le al Ministerio Público? Que me ayuden con eso, que no quiero ser una víctima de él, porque yo sé que en cualquier rato me puede matar. O para que, que él me mate a mí, yo lo mato a él también, porque para que la cruz vaya a mi casa, que vaya la ajena, Porque cuando él bebe y se da su perico, porque no tiene un pelo en la nariz de tanto huele, y le da para la casa. Yo tengo un hijo allá en mi casa con un pie roto, con una muleta anda, y anoche ella hasta lo empujó al muchacho porque quería baile. Y había otro vecino mío que es amigo de, de mi hijo, lo agarró y le dio pila de golpe y al hombre, al muchacho. Eso eso ocurrió en El Salvador Tenitén, en Vite y Valle. Mi nombre es Teneda López Polanco, él no ha salido de la casa hoy esperándome que yo llegue para más matarme.